Soy Humberto Pernet, productor y cantautor colombiano eh, con unos seis álbumes como Pernet eh, y otros proyectos más eh, y aproximadamente unos 15 o 16 años de carrera más o menos. Bueno, acerca de mi gusto por el folclore y por esa gran influencia, pues empezó básicamente porque yo crecí en, en una sede de una danza folclórica y desde niño pues tuve contacto con, con todos esos ritmos y siempre tuve bueno la curiosidad de, de transformar esos ritmos pues a través de de la música electrónica a través del, de la síntesis ¿sí? y, y empiezo a experimentar eh, con, con todo lo que tenía a la mano con, con máquinas de ritmo, con, con organetas, con, con acetatos, con cintas, con todo eso y empiezo a experimentar y a encontrar eh, una serie de fórmulas eh, combinando, combinando pues, elementos eh, de la música colombiana, lógicamente de la música del Caribe colombiano, también con elementos de la música electrónica y de la música del Caribe y la música africana, ¿sí? entonces con eso fui creando pues, mi, mi propio estilo. Cuando hice eh, The Caribbean Computer en 2012, pues nosotros nunca pensamos la magnitud hasta dónde podría llegar un disco hecho en casa, sí, porque mucha gente critica y dice no, pero, pero cómo vas a hacer un disco pues casero, cómo así lo vas a producir tú y, y, y, y los ingenieros y el estudio y todo. Pues sí, una parte del disco fue hecho en casa, hubo otra parte que, que fue más compleja, que fue grabada en estudio también, que fue pues la parte de los tambores. Pero digamos que hay cosas que ya se pueden hacer en un estudio, que hacer una buena mezcla, se puede lograr. Y con ese álbum ganamos el disco del año en Japón, en la revista Latina. Nos dieron el disco del año por, por Caribbean Computer y por El Mago, el mismo año que fue 2012. Y vimos una recepción increíble pues, de la gente, sí. Eh, y, y también como eh, un reconocimiento por, por el trabajo, porque se reconoce también que, que hay un estudio y que hay un trabajo pues, en, en esa producción. Entonces eh, ahí eh, estuve pues trabajando pues, con grandes artistas. Estuvo, por ejemplo, Andrea Echeverry, estuvo Jacobo Vélez. Eh, hubo grandes artistas en ese, en ese álbum sí, cuando uno por ejemplo llama a André Berry, sabe que es que ahí atrás hay un respaldo de, de, de un ser increíble o cuando ya más no sé al maestro Hugo candelario sí, y tocas a marimba de chonta entonces ya tú sabes que más allá de un, de un músico es un, un alma, un espíritu que, que está poniendo algo muy importante, una semilla ahí y, y cada uno de, de, de esos espíritus hermosos pues eh, los vamos conectando pues a través de la música que, que es lo que nos, nos lleva todos los días como si fuera un, un canal, sí, un torrente. Es muy bonito, ayer por ejemplo aquí estaba un grupo que se llama eh, Malabi Tropical, ellos son de Israel y estuvieron ayer acá, estuvimos eh, haciendo una canción juntos y era muy lindo porque lo primero que hicimos fue que llegamos y nos pusimos a tocar y fue una cuestión espiritual y fue esa cosa como de de, de, de que la música es rica, tocarla es, es un deleite, si sí, es un placer más allá de, de pensar bueno en una colaboración eh, vamos a pegarla, si sí, quién es el artista que está de moda, no como buscar buscar realmente una parte espiritual que está en la música las colaboraciones por ejemplo como con Phil, con el maestro Phil Manzalén han sido hermosas porque eh, él buscaba pues un sonido, una, una firma sonora muy muy clara, muy evidente que es ese sonido de perné con, con, con esos toques indígenas y esas gaitas y, y todo eso entonces eso fue muy lindo, incluir dos canciones ahí en Corroncho 2 eh, colaboraciones interesantes pues también por ejemplo Calle 13, La Cumbia de los Aburridos ¿sí? eh, Fue un momento bonito en que, en que la, el reggaetón pues para mí estaba como en su máximo esplendor Y, y Calle 13 bueno era también como la cara de, de, de esa revolución de la música latina Entonces también estar ahí en Ovalima por ejemplo también no sé o sea hay una lista larga y, de, y bueno, de artistas también producidos por mí como Diana Pereira, por ejemplo, eh, con quien hicimos su álbum ahí en, en, en Audiovisión hace unos años. Entonces me encanta, me encanta pues poder compartir, porque lo que te decía hace un momento la música es algo que te permite compartir eh, sentimientos y todo eso y, y, y, y wow es un universo magnífico. Bueno, para festelar vamos a estar estrenando una canción que se llama Vamos a Hacer, eh, seguramente estará el video rodando el video lo está trabajando el viejo James de cuatro extraños en DC y es una canción bueno que habla fuertemente sobre el fracking sobre la corrupción ¿sí? eh, venimos con un show super bonito eh, con visuales nuevas ¿sí? venimos eh, con una banda recargada siempre entonces eh, bueno eh, los espero a todos en Festelar porque eh, además de Pernet va a haber un cartel increíble y, y el día creo que está súper bonito también. Regalan plomo en vez de dar caricias y la televisión los auspicia. La serie tiene siempre la misma trama. Si no pillas, mi hermano, que fallas. No sobra tiempo para vivir entre los chismes.